El día 3 de, de noviembre Banco Santander anuncia que va a proceder a, a la reestructuración de los servicios centrales de Banco Santander, Banco Popular y parte del personal que está trabajando en el centro corporativo en Vadilla. A nadie se le escapa que estamos en un contexto laboral tremendamente duro para la parte de, de las personas trabajadoras con una reforma laboral del PP ...que ha limitado los derechos de una manera fuertísima... ...y por lo tanto a nadie se le escapa el papel fundamental... ...que tenemos que jugar los sindicatos en estos procesos. Comisiones Obreras afronta procesos de reestructuración... ...sabiendo que siendo un proceso que es duro... ...porque las personas tienen que salir de la empresa... ...porque va a haber duplicidades en, la, en, las, en determinados departamentos... ...sabiendo que somos la garantía de sus derechos. Comisiones Obreras sabe que en, en esos procesos... ...solamente la construcción y el diálogo social puede mejorar la situación de las personas afectadas y para lo que algunos es una hiperconzonería para comisiones obreras es responsabilidad sí. comisiones obreras eh, ...exige esa participación en esos procesos, porque somos la garantía de que no se va a cometer ningún atropello... ...hacia las personas afectadas y porque sabemos que debido precisamente a la reforma laboral del Gobierno del PP... ...la empresa puede tirar con una reestructuración con acuerdos sin acuerdo, por lo tanto es mucho mejor... ...que desde la responsabilidad y desde la posición del sindicato mayoritario en Banco Santander... ...demos solución a las personas afectadas.